¡Hey! Bienvenidos a Classy, yo soy Classy, yo soy Messi, soy doctora en medicina desde hace unos 11 años y casi nunca lo digo porque este es un canal de belleza, pero es un canal de belleza y salud y esta no es la primera vez que voy a hablar sobre un tema de salud vamos a hacer esta nueva serie de maquillaje y salud hablando de un tema específico de medicina cada vez si tienes algún tema que quisieras que yo hable en este canal, déjamelo en tus comentarios y me puedes hacer cualquier pregunta de salud personal o general que quieras y yo trataré de contestarla. En estos momentos yo tengo gripe y se me ocurrió hacer un video, ahora que me siento un poquito mejor, que ya puedo respirar, <coughs> se me ocurrió hacer un video sobre este tema. Mucha gente no sabe la diferencia entre gripe y resfriado. En mi país, uno le dice gripe a todo. Así que si tienes dudas acerca de lo que es una gripe y lo que es un resfriado y te gusta este look de maquillaje, quédate para que aprendas hoy algo nuevo de salud y veas cómo hice este look. Primero que voy a hacer hoy es corregir los tonos marrones con un corrector color naranjita y corregir las áreas donde veo que tengo hoy enrojecimientos. Me voy a poner el corrector verde. Tanto la gripe como el resfriado son infecciones virales de las vías respiratorias. El resfriado común es cuando un virus afecta tus vías respiratorias altas. Quiere decir la nariz, los senos para las sales, la garganta, toda esta área de aquí arriba. Sin llegar a los pulmones, sin llegar a los bronquios, a veces hasta la tráquea un poquito se ve afectada, se inflama. Se caracteriza por tos, malestar general, congestión nasal, dolor de cabeza, fiebres que no llegan a ser muy altas, un poquito de malestar general, o bastante, sin llegar a tumbarte en la cama. Te pica la nariz, te pican los ojos, toses, si tienes catarro, pues este debería ser clarito y si tienes fiebre debería ser de 38, 38 y algo, no muy alta. Y esta solamente dura un par de días. Dos días, un día. Esto es un resfriado común normalmente. Si estás en la universidad, vas a la universidad con tu resfriadito. Tal vez un día no vas, pero luego ya te sientes mejor y en unos días ya estás de nuevo normal una gripe tiene síntomas similares a los que les acabo de contar del resfriado pero son generalmente mucho más fuertes tienes también comienza generalmente con congestión nasal con dolorcito de cabeza generalmente también te da diarrea a veces comienza con diarrea antes de comenzar siquiera con síntomas que las vías respiratorias altas. Te da fiebre y todos estos síntomas comienzan a empeorar muy rápidamente. La fiebre llega a subir bastante más, hasta 40 grados. Yo, por ejemplo, hace un par de días tenía casi 40 grados. La infección puede afectar ya las vías respiratorias bajas. Si se llega a sobreinfectar con una bacteria, lo cual puede suceder muy comúnmente, lo cual hace que la infección por este virus sea más peligrosa, el catarro se vuelve ya mucho más oscuro y hasta llega a ser sanguinolento. La gripe es causada específicamente por los virus de la influenza, influenza virus. Esta es la diferencia básica entre gripe y cualquier otro tipo de Resfriado. Si tienes gripe, quiere decir que tienes una infección por virus de la influenza. El malestar general que provoca la gripe es muy, mucho más fuerte. Es el tipo de malestar general que te tumba en la cama durante varios días. No puedes ir a trabajar, aparte de que sería una, un acto muy irresponsable porque puedes ir a contaminar tus clientes o tus compañeros de trabajo es que no tienes fuerza, tú no, no puedes ir a trabajar, no puedes ir a la universidad, no puedes ir a la escuela si tienes una gripe. La gripe de verdad es la que te tumba en la cama, como ya dije. Tener una gripe no es solamente algo muy incómodo, sino que también puede ser muy peligroso. Personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asmáticos, personas mayores y niños están especialmente en peligro cuando tienen una gripe de que éste sea más fuerte y de, de que esté en peligro su vida. Yo soy asmática. El año antepasado tuve una gripe que interna con sangrado pulmonar y un poquito de insuficiencia respiratoria. Estuve bastante grave y este año me dio mucho menos fuerte. Por suerte no estoy interna, estoy en la casa. Voy a usar este contorno un poquito naranjita para darle un poquito de color a mi vida y no verme tan pálida, tan enferma. Un truquito para verse saludable es usar bronceador naranjita o en este caso este contorno en crema que tiene un tono naranja o un bronceador en crema se puede llamar. ¿Cómo prevenir la gripe? Bueno, pues vacunarte y tendrías que hacerlo todos los años. Todos los años se fabrica una nueva vacuna basada en el año anterior, en que sepas de la influenza fueron más frecuentes el año anterior y por eso hay que vacunarse todos los años y esto no quiere decir que no te va a dar, pero si te da, te da generalmente más suave, menos peligroso para ti. <coughs> Tener un sistema inmunológico fuerte ayuda bastante. Voy a tomar este segundo color más oscurito. Lo voy a usar como contorno por aquí. Se recomienda que las personas especialmente susceptibles a tener una gripe más peligrosa se vacunen todos los años. Por ejemplo, las personas mayores. Los asmáticos, las personas que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esas personas deberían vacunarse todos los años. Voy a tomar ahora el más oscurito y lo voy a colocar en un área más concentrada, más pequeñita. Aquí. Y en cuanto al resfriado común, pues... Tomar las medidas generales de cualquier virus. Si hay personas con síntomas obvios en tu entorno, en tu trabajo, cuidarte de, de ellas. <risa> Lavarte las manos muchas veces al día es mucho más efectivo de lo que uno a veces que piensa. Pedirle a las personas que tienen eh, resfriado o gripe que no le tosan a uno encima, que se tapen la boca con un pañuelo cada vez que tosen. Si notas que te comienzan ya los síntomas de un resfriado común, te recomiendo... Inmediatamente, antes de las 12 horas de comenzar los síntomas, tomar vitamina C, mucha, una concentración alta de vitamina C, tal vez no solamente tomarte un juguito, sino ir a la farmacia y comprarte pastillas de vitamina C, pues por lo menos 500 miligramos al día y eso puede ayudar a revertir la enfermedad o por lo menos a que no te dé muy mal, a que se te quite más rápido. Si ya pasaron las 12 horas, se dice que la protección que te da la vitamina C ya pasó. Pero aún así, no cae mal, no está de más, nunca tomar vitamina C. La vitamina C es increíblemente maravillosa, así que te la recomiendo de todas maneras, pero piensa siempre hacerlo rápido si ya te comienzan los síntomas. hacer las cejas rapidito, fuera de cámara voy a poner un poco de base para párpados, este es primer de párpados 3 en 1 de Art Deco con el dedito difuminarla bien, que sea una capa bien finita, voy a fijar esta base de párpados con una sombra color piel, clarita que asegúrate con el exterior de la cara así No sé cuánto tiempo mi micrófono estuvo apagado, lo acabo de ver apagado ahora. así que voy a repetir al menos la última parte. Está hablando del de tratamiento y es en el caso, vamos, vamos a comenzar por el resfriado común. Bueno, tanto el resfriado común como la gripe van a durar tantos días como ellas quieran en tu cuerpo. La gripe te va a durar tanto como el virus necesite para desarrollar toda su vida y morir y dejarte en paz de nuevo. Así que lo que puedes hacer es aplacar un poquito los síntomas para sentirte menos horrible en ese tiempo que generalmente ese tiempo es de una semana. Lo que vas a necesitar hacer y es lo más importante es hidratarte mucho porque Deshidratarte es lo primero que te puede llevar a una situación de peligro Lo que te puede matar y lo que te hace sentir aún peor de lo que te sientes Es deshidratarte Así que hidratarte es lo primero, lo más importante del tratamiento Voy a escurecer un poquito mi cuenca con este marroncito Este es de Manhattan Multi Effect Eyeshadow en el color No lo dicen Me voy a concentrar aquí y otro poquito más ahora voy a cortar el pliegue con un poquito de base para variar un poquito de dermacol que es una base bien pesada y fuerte y voy a probar a ver qué pasa si lo corto con una brochita de labios bien finita porque se me ha estado haciendo difícil hacerme el cut crease y yo quiero un cut crease hoy Súper alto, súper grande. Me lo voy a traer hasta aquí arriba. ¡Oh! Me está funcionando pero muy bien esto. ¡Oh, my gosh! Señores, esto está súper, súper, súper más fácil que cualquier otra manera con la que haya hecho un cut crease antes. Esta es la brocha de labios de Wenga. ¡Wow! ¡Qué fácil fue! Voy a difuminar un poco este cut crease. Y para que no me quede el producto muy espeso aquí, acumulado. La forma no me gusta, tengo que ampliarla un poquito en esta zona de aquí. Miren qué fácil estoy shock. Uh, perfecto, la quería así de grande hoy. Perfecto. Y ahora con un pincel extremadamente finito, un poquito de pigmento. Este es de Obsessive Compulsive Cosmetics. Es amarillo y me lo voy a poner como si fuera un delineador. Fíjense en esta colita. Este color de ColourPop es de Super mm -hmm. Show Shadow en el color Muse. el mismo marrocito que usé en la cuenca y para estas esquinas de aquí voy a tomar este color que es como un color champaña que no es demasiado claro para mí hoy quiero mantener el look un poco menos llamativo llamémosle así si lo quieres más impactante, te puedes poner un color mucho más brillante, mucho más claro. Voy a tomar este rubor de Kiko Milano y es lo que me quiero poner por aquí. No sé si es la brocha que no me ayuda, voy a usar otra brochita, voy a intentarlo otra vez. Vamos a tomar esto esta paletita de Catrice voy a delinear mis ojos con un color piel este es de Rimmel London Scandalize Waterproof Cold Kajal en el color Nude 05 no veo casi ninguna diferencia, así que me voy a poner un poquito de blanco también. Acabo de notar que mi nariz no está todavía tan perfilada como a mí me gusta, así que voy a contornear un poquito. Ahora voy a tomar un poquito de este iluminador de la paletita para iluminar esta zona del de lagrimal. Y también en la nariz. Esta mascara de Chanel Dimensions. Casi parece como si tuviera pestañas postizas. Esta mascara es increíble, maravillosa. Me voy a poner un poquito de rubor. Este es de Super Shock Chic de Colourpop, se llama Quarters. Es cremoso pero se puede aplicar perfectamente con brochita y se puede aplicar perfectamente encima de los productos en crema yo hice un, una primera impresión un, no sé swatches creo que fue un video de swatches que hice con mis super shock shake de color pop les dejo el link por aquí arriba y al final de este video. es precioso antes de ponerme iluminador por aquí, me voy a poner el spray fijador de maquillaje porque así se queda mucho más intenso. Y el spray que voy a usar hoy es este de Catrice. Lamentablemente ya me puse la máscara y ahora me da miedo ponerme spray, pero voy a tratar de tapar la máscara. Como iluminador voy a usar este Luster Dust. Luster Dust en el color Sugar Trap de Colourpop hoy quiero mucho iluminador para variar wow un truco para que el iluminador te quede así de impactante es ponértelo inmediatamente encima de tu spray fijador de maquillaje antes de que se seque por completo. No cuando está súper mojado, pero cuando se ha secado solo un poquito y antes de que se termine de secar. Como labial, hoy voy a usar Lady de Colourpop. No me quise poner tampoco, pestañas postizas no me gustan, me siento incómoda. Lo intento y seguro que lo haré de nuevo en otro video, pero no hoy. Y este es el look. Déjame en los comentarios de qué otro tema de salud te gustaría que hable. Si te gustó este look y el video, regálame un like. Suscríbete a Clássimes. Estamos subiendo videos casi todos los días y espero verte pronto en un próximo video. Tchau.